Realmente no importa cuánto intentas. Tome en cuenta, diseñé esta rima para yo Hola, ¿cómo están? Bueno, después de tanto tiempo aquí con un nuevo creepypasta. Espero les guste. Este es un poco distinto al resto, con la diferencia de que es una historia en tercera persona, aclaró. Es inventado, espero les guste mucho. Vamos a empezar el siguiente punto relato de la narración. Su historia está relacionado con la familia Barrows de los dos juegos originales, cuyo apellido también era Burroughs en el lanzamiento japonés. Lord Burroughs fue un terrateniente titánico en el siglo XVII, dueño de gran parte del sureste de Inglaterra. Era el esposo de Natalia y padre de William y Annabel, aunque William era de su primer matrimonio. Se desconocen los orígenes de Ralph y Gemima, los hermanos que sirvieron a Lord Burroughs. Los relatos relatan que Burroughs los recogió en el campo de batalla, o que los trajeron de Oriente. Sin embargo, ninguna de estas historias son más que rumores. A pesar de su dura reputación, Lord Burroughs amaba mucho a su hija y le legó todas sus tierras a su muerte. Quería ser uno con su amada hija, Anabel, y heredar los poderes todopoderosos de las entidades cuando tuviera 50 años. Sin embargo, su hija murió antes de cumplir los 15 años en un accidente de carruaje. Conmocionado por la repentina muerte de su amada hija, así como por su incapacidad para realizar el ritual, Burroughs cayó en una profunda depresión. Cuando su desesperación finalmente se disipó, fue reemplazada por una ira furiosa. En su dolor e ira, mató a los cocheros del carruaje, a la doncella de Anabel y luego a la gente de sus tierras. Lady Burroughs hizo lo que pudo para convencerlo de que detuviera el salvajismo, pero solo logró inflamarlo aún más, y ella también fue asesinada por él. Lord Burroughs recogió un total de 115 víctimas y fue condenado a 2280 años. Los hermanos Tijera eran terriblemente crueles por naturaleza, y se dice que fueron los torturadores y verdugos durante la sangrienta campaña de Lord Burroughs. Mostrando una peculiar fascinación por las cuchillas y, en particular, las tijeras, encontraban un placer infinito en destripar o desmembrar a las víctimas mientras aún estaban vivas. Lord Burroughs finalmente murió, aplastado entre los engranajes de la torre del reloj, mientras escapaba de turbas de granjeros enojados que se rebelaron contra él. Según la leyenda, juró plagar el mundo con odio y terror mientras la torre del reloj permaneciera en pie. Cuando Lord Burrows finalmente fue asesinado, Ralph y Gemima fueron apedreados por la multitud. William sobrevivió y cambió su nombre a Billy Brown. ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, oh, oh. ¡Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, ojalá que les haya gustado este video y que les haya sacado una sonrisa. Habernos divertido cracks también me gustaría pedirles que se suscriban al canal. Denle manito arriba, comenten y compartan nuestros vídeos nos ayudarían. Muchísimo. Así, también activen la campanita de notificaciones para que Youtube a -a -a les avise cuando subamos un nuevo y sensual. Video patus, bueno, adiós mis cracks.